Mantiene regular pa, pa, para bloquear. O sabes que estamos en el caser, pero no, no hay dinero. Pero ha aumentado el precio. Ha aumentado un poco porque se cayeron. O sea, se, la brisa terminó con ellos. Sí, ha aumentado el precio, pero lo que no es venta. No hay venta. No se, ni se venden, ni trans ni se venden. ¿Y entonces qué está pasando? Ah, porque algo malo es. usted Ustedes que no lo pueden traer ni nada. Los plátanos, ¿no? verdad? Obligado y la seca también. La seca, la también. seca lo faltó más que, lo, que la misma lluvia porque si no hay si no hay agua y nada más hay seca, los plátanos no se van a pique. Están caros. Están un poco ahí, están entre dos. Se venía 6, 7, 8, 12. Ha aumentado porque imagínense la escasez. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando la pandemia? La pandemia que no tanto la pandemia. Eso no viene de eso que no. Ahí la brisa lo acabó con todo ello. La unidad, ¿cómo está? Hay a 10, a 12. Tan caro. Tan caro, tan caro. Y alto, alto, tan alto. Sí. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí? Ah, lo de la escasez. ¿Sabe que el víveres sube cuando hay escasez. Vela aquí, esta es la mía. ¿A cómo está el precio ¿Eh? ¿A cómo está? A 15, a 20 pesos.